Para que no me la privo, soy adulto Un insulto lo oprimido, un inculto por lo establecido Chula, cuento los segundos pulos Cada frase anulo los entros oscuros Que del parque, los litros para jugar los bolos Chusta haciendo corros, tu real no me gusta pero me lo pongo yo soy hip-hop, entro en la neblina zigzag zag tag, en cada esquina, tag En la gran frontal de la avenida No tengo personales, pero en balas veo lilas tranquila y chulos bebiendo tequila No sale, no es cuelgue han venido locales Vuelven correteos de chavales, doctrina Yo nunca me fui, le dije a los míos Dejando el vaso vacío, lleno de calor frío Punta esta hoy me convío Hoy por ti, mañana por mí No quiero el lío con quien me hace feliz Perdido haciendo zigzag, wow, wow, corriendo de la polipartios de risa, perdido haciendo zigzag, wow wow, junto todos los home hasta el final de la sisa, perdido haciendo zigzag, wow, wow, corriendo de la polipartios de risa, perdido haciendo zigzag, wow wow, junto todos los home hasta el final de la sisa Siente rabia si mi silencio te inquieta Estoy escuchando letras de otra maqueta Me ves en babia pero no le quito el ojo tu teta No se ve la rabia hasta que aprieta Y apreté, me enrabié sin currome me quedé Toma jareta, me senté no, no me enredé Fijo una meta, igual me voy a perder Haciendo el cafre en la hora de la siesta Ya me pesan 23, lo vi tu mensaje Estaba drogado como pasado mañana Como nunca ha sobrado ganas Ha faltado voluntad pa' dejar este esa mala vida sana que me encanta, no te puedo engañar No pica esta sana, hay demasiado gusto tal vez Tuve un E porque me equivoqué solo una vez Y si después no te di es porque tengo amor propio Y si no te engañé es porque no soy tu novio Perdido haciendo zigzag, wow, wow Corriendo de la poli de risa Perdido haciendo zigzag, wow, wow Junto a todos los homies hasta el final de la sisa Perdido haciendo zigzag, wow, wow Corriendo de la y partido de risa, perdido haciendo zigzag. Wow, wow, juntos todos los hombres hasta el final de la zig Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Que hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, descubriendo cada instante.